¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un nuevo video de... ¿Qué será este videojuego? Minecraft Y ya tengo un poco avanzado esto, pero ya estoy haciendo mi casita Miren, allí está mi horno, mi mesa de trabajo y... Aquí arriba... Estoy haciendo mi habitación ¿Qué demonios es eso? Me dejaron una calabaza Esto yo no lo tenía aquí ¿Qué rayos es esto? Quiero hacerle un techito a mi casa Pero... ¿Quién dejó una calabaza ahí? Me falta hacerle el techo, pero antes que nada Quiero ir a visitar la casa de mis amigos Que por cierto me abandonaron por irse a comer ¿Quién come? Qué raros son ja, ja, ja. Ya luego haré unas mejoras a Esta casita Cabe aclarar que soy muy noob en Minecraft Mi casa lo dice todo Y estoy jugando con Alberto y José Luis con quien ya he jugado en Fortnite. ¡Está calva! Mira, José Luis la dejó así. Yo no sé cómo hacer eso. Eso fue muy raro. ¡Ay, güey! Enderman, me voy. Y él me ayuda mucho. Y me regala cosas. Y supongo que él fue quien me dejó la calabaza ahí. Esa es mi primera casita. Yo hice... Las paredes, nada más Y José Luis me ayudó a poner el techo Estas dos cositas con plantas y estas rejitas Y yo ya puse las florecitas y las velas Y eso es todo lo que tengo aquí No sé, mi casita primera, ¿cómo voy a destruirla? Bueno, vamos a ir a visitar al albergue y a robarle unas cositas eh, eh, Para que se va a comer Y este túnel también lo hice yo, miren ¿Qué? José Luis puso una cascada ahí Esa es la casa de José Luis Que luego vamos a ir Que está bien chila Él sabe más de Minecraft que nosotros ¡Ay! ¡Rayos! Allá está la casa de Alberto Si ¿Sí puedo! Lo logré Vamos a stalkear esto. ¡Es una barda! ¡Mira toda esa roca y no me quiere dar! ¡Malvado! A ver, ahí hay un zombie quemándose. Es la alberca. Voy a ensuciarla. Me voy a hacer pipí aquí. Mientras no está. Bye. Eso está bueno. Me agrada. A ver, ¿qué es eso? sabe? Una fuente. como rayos? ¿Cómo rayos? ya ¡Ah, ¡Me estoy cayendo! ¡Ay! Mm. Uh -huh. ¡Ay! ¡Me metió metido adentro! Ábrete Vamos a ver qué tiene aquí. ¿Qué le podemos robar? El carbón. Saco de tinta. No lo sé, no lo sé. Tal vez haya algo mejor acá abajo. Mm. Uy, uh, un calderito. ¿Una brújula? Ay, es que siempre se pierde me da mucha risa eso piel de conejo malvado ¿por qué matas conejos? No tiene nada para robarle una cama ¿pero y esa cama qué? ¿para la invitada o qué? perfect segundo piso mm. Mm. ¿y aquí qué? ¿qué va a hacer aquí? ¿mirar el horizonte? I like ¡ah! No puedo brincar eso. Oh, alrededor de... hay agua. Ay, ah! su cueva de Batman. Aquí hay mucha roca. Lo siento, Alberto, pero esto lo ocupo yo. No se va a dar cuenta porque lo vamos a tapar con diorita, verdad. Así es. No se va a dar cuenta. Me llevaré esas. <risa> Bueno, me voy. Ahora vamos a ir a visitar a José Luis. Me voy a suicidar aquí. Ay, ay. Para que vean lo que es construir chido. Uh -huh. oh, ¡Órale! ¡Sandías! ¡Qué bien! Quiero una, quiero una. ¿Por qué me dejan una calabaza y no una sandía? Uh, ¡Qué vientos! wow, ¿Y aquí qué hay? ¿Esto es nuevo? ¡Uy! Uh, ¿Y acá qué? ¡Oh, ah, no manches! Su cultivo se sí, fue, él, yo sé, mira, aquí está la evidencia, hay calabazas. Y lava, ¿esto para qué? Se ve extraño. Qué brujerías anda haciendo. Qué vientos, qué vientos, mira. Ay, me voy a matar. Uy, el gato, el gato tiene un gato aparte el hombre. Ay, Dios, vamos a ver qué cosa. No puedo abrir. Se que que qué? ¿Qué demonios? ¿Qué? No veo. Esto esto lo hizo él, no creo. Se ve muy extraño porque no puedo abrir ay. Ay. miren vean nomás la vista Ahí está la de alberto mira nomás aquí también tiene piedra que tenemos por aquí aquí estaba Uy. por acá ay. Ay, ay ay ay me da miedo ¡Ay! Si ¡Sí puedes tener una mesa, aunque no la puedes usar porque estás gordo. Bueno, una cama, una cortadora y cosas como estas. Es el gato Hola, gato. 20 vente. Vámonos a mi casa. Vente, vente. ¡Órale! Vientos. Ya lo mejoró mucho. Está la cascada para bajar más rápido, me imagino. Yo moriría más rápido. ¿Esto qué? Son puertas. Muy bien, entonces. Eso es, esto es lo que me gusta. Esta cosa. Vamos a ver qué le robamos. Uy, aquí tiene un montón de roca y no me quiere dar. Se pasa, mírame. ¿Qué tiene? La oh? pisla ¿Y qué más? Oh, aquí está lo que me había dicho oh, tiene un pico de diamante Ah, es rico es rico no mames debería robarle y huir a otro país lo haré algún día muy bien tos. dormiré adiós gatito No puedo abrir aquí Se puede romper Y luego con este ¿Qué es esto? ¿Es posible? ¿Qué? Encantar ¡Ah! ¡Es hechicero! ¿Qué rayos? José Luis es brujo no se hace brujería no yo no vi nada rápido antes de que me descubran ay no me van a matar aquí me van a hacer brujería listo me largo me largo este lugar está maldito espada eh, no vale la pena me voy a mi cantón